Venga, que voy. Cuidado. Ay. Sí, sí, ayúdame, porfa. Y ahora cómo me coloco? Allí. Disculpe, caballero. Gracias. Y ahora cómo es? Intento, pero tú ponte detrás, ¿vale? Dale, dale. Ya, tengo cuidado, sí. Y se mueven las baldosas. Sí, sí. Espérate que me voy, me acabo de ir. ¡Ay, que me voy! No puedo ir en línea recta. y Además noto el movimiento, el traqueteo. Ya, pero ya me he mojado. Ya, pero es que no he podido evitarlo. Es que... ¡Ah! Me voy, ¿eh? es muy costoso eh. que esto está hay que reclamarlo porque está levantada todos los baldescines desde la filomena y no se te queda atascada la rueda pues nada, vamos a subir a ver si podemos venga valiente. valor, ah, Sí puedo, pero me cuesta. ...además es que ahora ya estoy... ...ahora entiendes por qué la gente en silla de ruedas... ...sufre depresión, ansiedad... ...no quieren salir de sus casas... ...es tan difícil moverse... ...llegar a un edificio, hacer una vida... Eh, cotidiana como la de los demás, que desde luego querer salir de casa se convierte en toda una aventura. Cuando te subes a una silla de ruedas y compruebas en tus carnes lo mucho que cuesta moverte, entiendes perfectamente eh, las reclamaciones, las lógicas reclamaciones, que todas las personas eh, con diversidad funcional nos traen, a, en este caso, al Ayuntamiento. Otra cosa que no quiero dejar pasar y es importante, no solamente son las personas que van en silla de ruedas o que tienen dificultades motóricas, también eh, un recuerdo muy grande a todas las personas que dan apoyo a las familias, porque si no, este vídeo, por ejemplo, hubiera sido imposible de realizar si no hubieran venido Gloria y Laura con nosotras, que nos han ayudado a subir bordillos, a no caernos por las rampas, a tantas y tantas cosas, y eso ha sido una mañana nada más. Y algo que yo quiero decir eh, desde el corazón, ...estoy contenta, estoy muy satisfecha de por lo menos... ...haber sembrado una pequeña semillita en nuestra ciudad... ...para que mejore la accesibilidad para todas vosotras... Eh, no lo vamos a dejar caer... ...vamos a estar ahí día tras día persiguiendo... ...que Torrejón sea 100% accesible... ...escuchando y atendiendo vuestras reclamaciones... ...y qué decirte pues, que seguiremos en la lucha... Y ahora, tengo la ventaja de hacer lo siguiente... Y hasta en parte me siento mal por poder hacerlo, ¿no? Pero que te quiero. <risa>